Este quizás sea el último vídeo de mi canal, digo quizás porque subiré pendejadas, ok no, pero me retiro, y no pienso volver, ya elimine la foto de perfil y portada de mi canal, e incluso borre casi todos los vídeos, solo deje uno. La canción que iba a sacar quedó cancelada junto a Conexiones Remix, esto era por diversión, la verdad pensaba que mi primer canción iba a tener 20 o 30 vistas, pero llegó a las 200 vistas, algo que no me esperaba, a las demás canciones les fue bien, pero este es mi adiós, espero y les haya gustado mis canciones, y gracias por el apoyo los amo y hasta la próxima.